Vamos a desarrollar una actividad interactiva en Teams a través de una partitura que vamos a publicar en Sibelius Club, la nube de Sibelius, con algunas indicaciones ocultas, ¿no? algunas que podrían ser respuestas. Para ocultar utilizamos seleccionar y control mayúsculas H o coma mayúsculas H en Mac, ¿no? H de, de esconder en inglés. Y bueno, pues estamos ocultando una serie de elementos, tonalidades, respuestas a, a lo que está ocurriendo. En este caso, trabajamos sobre el pedal, la nota pedal en armonía y los cifrados americanos en la nota pedal. Entonces, eh, en la actividad habrá una serie de preguntas sobre esa, esa cuestión, esa cuestión teórica. Una vez tengo la partitura preparada, pues le doy a compartir. Y cuando he iniciado la cuenta en, en, en Avidlink Link, pues me dice que ya está compartida y que eh, tengo la url, la dirección web en, en el fuerza papeles. ¿no? Puedo cogerla desde el botón de compartir, así que abrimos Teams nos vamos a una sección de Teams, en este caso de armonía y vamos a crear una nueva pestaña igual que otras ocasiones en sitio web, ponemos un título a esa pestaña nota pedal y eh, pegamos el vínculo que nos ha generado eh, Sibelius, vamos a guardar y ya tenemos la partitura publicada en eh, Teams. Una vez que esa partitura está publicada, pues el alumno puede reproducirla, podemos hacer una serie eh, de actividades, podemos presentar un cuestionario en Force o pues mm, bueno, hacer unas preguntas en tiempo real, eh, abrir un debate, cualquier tipo de, de actividad que se nos ocurra dentro de este aula virtual. La ventaja es que pueden escucharlo, lo pueden ampliar, lo pueden ver de diferentes maneras. Una vez que ya eh, la actividad ha estado o está en marcha durante el tiempo que consideremos necesario, puede ser una actividad para hacer una semana, un día, puede ser para realizar durante un debate en la videoconferencia, pues volvemos a Sibelius, y volvemos a mostrar los elementos que hemos ocultado para que sirvan como respuesta. Es decir, que una vez que el alumno ha completado, puede ver la, las respuestas. ¿no? Entonces activamos otra vez todos estos elementos. Igual, seleccionamos y control mayúsculas H como en mayúsculas H en Mac. Volvemos otra vez a tener todos los elementos que hemos borrado, todos los cifrados para el, el cifrado americano para el bajo, el bajo pedal, cifrado armónico para el bajo pedal, etcétera, Y empujamos una partitura otra vez hacia arriba esto va a hacer que la versión que está en la web se intercambie por una versión nueva que es la que tenemos aquí sin que sea necesario un enlace nuevo a veces eh, bueno, pues la caché da problemas, cuestiones de servidores todos estos rollos y tenemos que volver a, a reiniciarla la forma de reiniciarla como habéis visto es Alt y Clic Podemos volver a utilizarlo para estar seguros de que la partitura ha subido o incluso darle directamente a compartir. No va a crear un nuevo enlace sino va a reactivar el enlace. Cuando volvemos a Teams tardará unos minutos en volver, en volver a activarse. Pues si le damos enseguida pues va a tardar y no va a aparecer nada. Esperamos un par de minutos, probablemente los servidores actualicen ya la partitura y tenemos la versión definitiva con las respuestas que podemos comentar otra vez en clase o con los alumnos. La ventaja es que podemos debatir sobre algo que se escucha, no algo que solo se ve.